Muy buenas a todos y bienvenidos a Ludus Políticos y hoy regresamos con algo de historia y vamos a hablar sobre la madre en la Antigua Roma o sobre las mujeres en la Antigua Roma. Es necesario aclarar que toda la información que voy a sacar corresponde a un blog llamado Domus un blog bastante viejo que me sirvió muchísimo para aprender sobre algunos aspectos de la vida en la antigua Roma de la vida íntima de los romanos así que voy a dejar el enlace de este artículo en la descripción del video para que lo lean completo acá voy a sintetizar el artículo voy a eliminar algunas partes para que ustedes vayan y le den el crédito correspondiente a este blog el vínculo matrimonial fue la institución jurídica y social que otorgó a las mujeres el estatus de mater familias. A través del mismo se establecían y creaban alianzas sociales, políticas y económicas entre diferentes familias. El dominio bajo el que se sometía a las mujeres al casarse era conocido como manos, que daba al marido todos los derechos sobre su esposa, quien dependía del estatus del marido y quedaba bajo potestad si éste era pater familias. Los casamientos los decidía el pater familias por motivos políticos o económicos, sin que los deseos de los contrayentes se tuviera en cuenta. El novio y la novia apenas se conocían antes del matrimonio, y el futuro esposo solía ser bastante mayor que su esposa en muchos de los enlaces de conveniencia. Es por ello que los matrimonios no siempre disfrutaban de una feliz convivencia, y permanecían unidos solo mientras las circunstancias sociales lo requirieran. Séneca decía... Cualquier animal, cualquier esclavo, ropa o útil de cocina, lo probamos antes de comprarlo. Solo a la esposa no se le puede examinar para que no disguste al novio antes de llevarla a casa. Si tiene mal gusto, si es tonta, deforme o le huele el aliento, o tiene cualquier otro defecto, solo después de la boda llegamos a conocerlo. La importancia social de la mater estaba fundamentada no solo en su papel de procrear hijos para su marido, sino también en formar a los niños futuros cives en los deberes cívicos y los valores romanos. Las niñas eran instruidas en las labores propias del hogar, portar, hilar, preparar la lana y actividades afines con su futura función de mater familias. Los jóvenes usualmente contraían matrimonio entre los 12 y 18 años, por esta razón debían prepararse desde edad temprana para llegar a ser compañeras de su esposo y administradoras del hogar, cuidar los bienes y velar por el buen funcionamiento de la domus. La mujer romana pasaba de la autoridad paterna a la de su marido al contraer matrimonio. Aunque no tenía los mismos derechos que los varones, podía salir de casa para hacer visitas, asistir a actos públicos y espectáculos y participar en banquetes. Como madre se ocupaba de los hijos varones hasta los siete años, cuando pasaban a ser educados en su casa con la supervisión del padre o asistían a escuelas. Las hijas de las familias nobles recibían lecciones junto a sus hermanos varones. Las madres de familias ricas que no deseaban amamantar a sus hijos recién nacidos tenían una esclava que lo hacía en su lugar y que se convertía en su nodriza o contrataban a una mujer durante el tiempo necesario. El estatus de una mujer dependía de su filiación como hija, esposa o madre de un cibes romano la posición social y la dignidad de una matrona estaba íntimamente ligadas a su compañero. Si el varón era respetado en la sociedad, su consorte podría tener una consideración similar. Aunque existió la posibilidad de la separación de la vida en común por el divorcio, la máxima aspiración de los latinos con respecto a sus mujeres fue la perpetuación de la fidelidad en la unión matrimonial. Se consideraba algo virtuoso en una mujer que se casara una sola vez. El riesgo de una infidelidad que hiciera peligrar el honor y la legitimidad de la estirpe sucesoria conllevaba en muchos hogares a la preocupación del pater familias por proporcionar esclavos y criados que acompañaran a las mujeres en sus salidas. La confirmación de una infidelidad podía llevar al repudio de la esposa, pero no era causa de divorcio si el infiel era el marido. Plauto decía, pobres mujeres, que dura es la ley a la que viven sometidas, porque... Si un marido tiene una amiga a escondidas de su mujer, y ésta se entera, nada le ocurre al marido. Pero si una mujer sale de casa a escondidas del marido, éste la lleva a juicio y la repudia. Si la mujer que es honrada se conforma con un solo marido, ¿por qué no ha de conformarse el marido con una sola mujer? El amor entre los contrayentes no era un aspecto a considerar entre los nobles romanos, pero hay pruebas de que algunos llegaban a alcanzar el amor o por lo menos la armonía conyugal. Plinio el joven alaba las condiciones de su mujer Calpurnia, que la hace una esposa ideal. Es una mujer de una aguda inteligencia y una extraordinaria moderación, y me ama, lo que es una buena prueba de su honestidad. A todas estas cualidades hay que añadir su interés por la literatura, que ha nacido en ella por su afecto hacia mí. Todo ello me lleva a tener la más firme esperanza de que nuestras concordias durará para siempre, y será mayor de día en día pues no ama en mí mi juventud o mi belleza física, atractivos que poco a poco se marchitan y envejecen, sino mi gloria. Este amor entre esposos podía llevar al rechazo del divorcio a pesar de la falta de los hijos, aunque la procreación y la perpetuación de la familia era el objetivo principal del matrimonio. En la célebre laudiato Turiae, elogio de un noble a su difunta esposa, este rechaza el divorcio que ella le propone ante la imposibilidad de tener hijos. Para ti, realmente, qué feliz recuerdo cuando intentaste serme de utilidad, pero que al no poder tener hijos contigo, pudiera por lo menos obtener la fecundidad que no esperabas de ti con el matrimonio con otra mujer. La consideración positiva de la educación femenina muestra una sociedad patriarcal, donde la instrucción de las mujeres patricias fue apreciada y considerada importante para separar a las jóvenes en su función de madres. Numerosas mujeres de clase alta en Roma Aún careciendo incluso de derechos políticos y con los derechos civiles bajo la tutela del hombre, lograron obtener y gozar de ciertos niveles de influencia, aunque fuese indirectamente, en la vida pública y alcanzaron una independencia económica que les permitió cierto grado de liberación y de privilegio. Pero con la adquisición de mayor libertad durante el imperio, algunos autores empezaron a asociar a las mujeres educadas con la moral licenciosa, el libertinaje sexual y la ostentación. mujeres de la aristocracia romana no tenían la misma distinción de vestuarios que sus maridos y excepto por alguna variación de color y tejido el estilo de los vestidos femeninos era relativamente simple e invariable así que tenían que incidir en los complejos estilos de peinado y en las joyas para sobresalir entre otras mujeres tras su matrimonio la mujer romana completaba su atuendo con la estola especie de camisa rectangular abierta en los dos lados superiores los extremos abiertos se sujetaban a los hombros por medio de broches y fíbulas. Las mujeres respetables se cubrían con un largo manto encima de su túnica y estola cuando salían en la calle. Con la llegada del imperio y la conquista de nuevos territorios, se facilitó la entrada de telas y tintes, hasta el momento desconocidos, que proporcionaron gran variedad de vestimenta a las matronas romanas, y que en algunos casos alcanzaban precios desorbitados. Su uso no era siempre bien visto en la sociedad romana. Séneca decía, «Veo vestidos de seda, si pueden llamarse vestidos a unos tejidos en los que no hay nada que pueda proteger el cuerpo, ni siquiera el pudor. Una vez puestos, una mujer jurará, sin que se le pueda dar crédito, que no está desnuda. Eso es lo que hacemos traer de oscuros países, con inmensos gastos, para que nuestras mujeres nos enseñen más de sí mismas en sus habitaciones que en público» ni siquiera ante sus amantes. La matrona romana dedicaba gran parte del día a su adorno personal, tenía esclavas que la maquillaban y peinaban, la ayudaban a vestirse y le preparaban las joyas y complementos que iban a ponerse cada día. Para adornar el cabello se recurría a diademas de oro y gemas, redesillas tejidas con hilos de oro o perlas, coronas con flores y hojas entrelazadas y cintas de color púrpura. Las críticas de los escritores romanos al uso excesivo de joyas, afeites y vestidos caros por parte de las matronas romanas fue constante y aumentó con la llegada de los valores cristianos. Durante la república y el imperio se decretaron leyes para evitar el abuso del lujo, aunque algunas se abolieron o no llegaron a cumplirse. Las ricas mujeres romanas llevaban la mapa, un pañuelo para limpiarse el polvo o el sudor de la cara, el flabellum, abanico de plumas, aliviaba el calor. Para protegerse del sol salían de casa con una sombrilla. Era costumbre sostener una bola de ámbar en la mano para proporcionar un color agradable. La fiesta de las Matronalia, el 1 de marzo, se convirtió en una celebración femenina, popular, que integraba elementos profanos y religiosos. Los primeros se desarrollaban en la Domus, mientras que los segundos lo hacían en el Templo de la Diosa, es decir, en un lugar público. La fiesta comenzaba con un acto social y familiar en la propia vivienda, en la que la dueña era honrada por su esposo, con lo que se pretendía una exaltación del matrimonio. La matrona también dirigía a su marido palabras de agradecimiento. Como materas familias, recibía regalos de sus parientes y amigos, convirtiéndose en la protagonista de la jornada en el seno de su hogar. La actividad continuaba como un banquete en el que se modificaba el orden social, ya que la matrona servía la comida a sus esclavos y esclavas, al igual que el pater lo hacía durante la Saturnalia. Este acto privado se acompañaba de una celebración pública, consistente en visitas al templo de la diosa Juno Lucina, a quien se realizaban ofrendas, que consistían en guirnaldas de flores, leche y miel, a la diosa que se le pedía protección en el parto y se le invocaban virtudes tales como el pudor y la castidad. Y hasta aquí hemos llegado mis amigos, espero que toda esta información les haya resultado de interés y repito, todo esto proviene del blog domus-romana.blogspot.com En la descripción del video voy a dejarles el enlace directo. Así que vayan a darle un poquito de amor a, a este blog que me resulta bastante, bastante interesante. Recuerden que si les gustó el video denle like, compártanlo y comenten su opinión. ¿Qué opinan de estos tiempos de la cultura romana? Y recuerden que si quieren formar parte de esta ludus, tan solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.